casa plataforma alta. El tema de hoy, el QR. Yo creo que mucha gente está complicada con el QR y ha aprendido bueno, una tecnología desconocida o no tan aplicada. Yo sé que muchos eran en algunos sectores lo hacen. Es bastante práctico y esto tiene yo creo que dos aristas. La primera es que. Bueno, nació o se impulsó producto de, de la pandemia para evitar el contacto de, la, de, de los billetes, pasar de mano en mano la, la, el dinero y fue probablemente siempre hay alguien contrasteado. Bueno, ustedes lo verán cuando lo visto en los colegios, si hay alguien trasfiado o con COVID, y entonces sé, como ahora es más normalizado, está más normalizado, pero es como ya práctica es como parte de eso. El eh... QR viene a. por lo menos. por lo menos a a facilitar un poco las cosas y, y tener un... una rapidez en cuanto a lo que son las actualizaciones de, de producto. Eh, le voy a explicar un poco el, el, el rollo generalmente antes se trabajaban con cartas antiguas que tenían 20 hojas estamos hablando de 20, 20, 20 menús mucha gente pensará que es como parte de sí está bien pero también facilita mucho también lo que es la actualización eh, eh, también muchos locales yo, me, me imagino que deben tener problemas también con el costeo eh, hay gente que eh, esa parte de lo que es la actualización y ir haciendo cosas eh, lo entorpece mucho y lo hace muy caro Por lo tanto el QR yo creo que para los restaurantes ha sido un, un, un agrado trabajar con él Pero también yo entiendo mucho a la gente adulta o gente que se es reacia a las tecnologías Pero también eso tiene que ver con, con, con los cambios que se están, que están surgiendo les voy a explicar una cosa, es que es una anécdota que pasa en Estados, es en Europa en, No en España, ni en Francia Pero hay sectores de Europa eh, Que yo vi en una en un documental En los cuales ellos retiraron en una... Pongamos acá como el símil de... El Quisco, Octavo, cosas así Retiraron todos los cajeros de la zona y... Propu, eh, propusieron, o promulgaron o impulsaron en la palabra, el uso de las tarjetas de crédito. Entonces, y todo lo que es el dinero el dinero digital. Y eso también tiene que ver con, con, con lo que se viene en el futuro. O sea, eh, la gente que se maneja en el ambiente sabe que la pandemia adelantó por lo menos unos 5 años a lo que se iba a lo que iba a pasar. Y en, realmente resultó alto, a, a algo bastante práctico. Un ejemplo, los, los balones de gas o, o pagar la benzina. Eh, tú tienes que usar eh, el QR para, para que te den beneficios, descuentos Y eso es básicamente impulsar la tecnología. Eh, en el tema anterior yo hablé sobre las, cripto, no, las criptomonedas y leyendo algunas noticias ah, aparecía de que era como lo que se viene en el futuro las criptomonedas si bien tienen un pasado bastante raro eh, en la criptomoneda es como al Uber los taxis eh, el en a lo que son los hoteles okay. o sea siempre la tecnología va a ayudar y facilitar las cosas, la tecnología no está para entorpecer las cosas Claro, hay, hay algunas cosas, por ejemplo, como el tema de, lo, de los supermercados que están... hay cajeros que... todavía hay gente eh, haciendo las cajas, pero también ellos ya hace mucho, esto es, hace muchos años ya están propulsando lo que es que la gente pague por lo que... o sea, hay una autoatención, pero esto es inevitable o sea, por ejemplo, lo que le digo a la gente que, que le cuesta un poco más el QR, que es bastante sencillo Tú descargas una aplicación de lector de QR y para donde vayas, lees la carta, le pegas un pantallazo y te aparece un link generalmente en donde tú vas a la página en la cual tú, tú, quieres, tú quieres ver Por ejemplo, locales como a ver, el Barcaza tiene eso también eh, Barcaza también estaba propulsando lo que es la el uso de la criptomoneda en algunos pagos de productos, las parrillas tienen un descuento del 30% eh, El Copelia tiene Gasco, tienen, están usando QR eh, y esto tiene que ver con el avance y la facilitación de las cosas yo, el, del punto de vista por ejemplo de los restaurantes locales les es mucho más fácil hacer eso también si ustedes no se han dado cuenta para mucha gente que le debe molestar pero también pasó por un fenómeno que en la pandemia se, hubo mucho, se recogió mucho dinero en donde la gente no se usaba por X motivo porque podía producir algún tipo de, de daño, el contacto y todo ese tipo de cosas. Pero también las monedas se recogieron durante mucho tiempo y si la gente que salió se dio cuenta que costaba mucho pagar con efectivo porque nadie tenía efectivo, la gente iba al banco, no había efectivo, se lo llevaba a los negocios que estaban por ahí y resultaba generalmente un cacho. <ríe> Realmente así. De hecho, mucho dinero y las transacciones ahora son todos casi en billete digital. Ahora lo que se viene, lo que se viene a futuro, quizás como lo que yo quiero que quizás no pagando Bitcoin pero sí hay muchos bancos eh, de lugares bastante extraños que están aceptando eh, eh, Bitcoin. De hecho, la ley de, de Chile eh, eh, habla sobre, sobre pagar eh, impuestos sobre lo que tú ganas, si ganas eh, en, en Bitcoin. Ahora me gustaría saber cómo saben eso, porque realmente el Bitcoin, hace, desde que se pegó el, el, el alza, no bajó más. <ríe> Todo lo que tú pagaste, que te pagar Puta, se te... Finalmente... O sea, saliste se, se, se, se en contra Lo que pasa es que finalmente la, la, la, El rollo con las criptomonedas Es un rollo muy volátil En realidad, invertir en criptomonedas Es convertir en dinero No, no es más que eso Si quieres invertir en algo, invierte en oro <ríe> O en plata En ese tipo de cosas que realmente son O en inmobiliaria, si tenéis más plata <ríe> Autos Si sí le podéis sacar Uber que también produce un gasto y, y te, te genera un poco de billete pero en general la tendencia va a ser fuerte y, y lo que se viene con respecto a los restaurantes también es lo mismo o sea si no es por lo, las aplicaciones que te proponen los restaurantes en el caso de nosotros trabajamos con delibarcaza.cl las producciones de uber rapi y próximamente un par más eh, justo y, y pedidos ya eh, es la tendencia y todo va a ser por QR o sea, muchas la QR pertenece a gente que desconoce un poco lo que es el tema de la tecnología, es como es el principio de lo que se va a venir en cuanto a lo que es sistemas de pago está mercado pago también con la empresa de mercado libre entonces este fenómeno tienes dos opciones ¿cachai? Te, re, te haces reacio a esto o te Comienza a adaptar. Igual hay tutoriales en internet y todo. Pero es bastante fácil. Como les expliqué, ustedes bajan, descargan la aplicación en muchos servidores que la tienen. Escaneas y te aparece el, el, el, ¿cómo se llama? el, el link. También el gobierno propuso la, la famosa... ¿Cómo se llama? La, para ver si tenías COVID o no que tu, tu carnet sanidad aparecía en QR y hay algunos carnets nuevos que eh, sale el QR y ahí básicamente eh, sale todo así que para la gente que creía que por ejemplo yo le. o sea, para la gente que creía que la vacuna tenía poder tenía algún poder de. algún problema Ustedes tienen que entender que ustedes manejan hace rato y nadie se los dijo o se dieron cuenta ahora ustedes toda la vida andan con dos chips el chip del teléfono y el chip de la tarjeta o dos tres dependiendo de tu nivel de endeudamiento pero es así es así no no, no, hay, no hay nada de malo en eso o sea, la tecnología te puede permanecer molesta pero puedes quedarte ahí y, y molestarte y o adaptarte que es en realidad lo que se hace en todos lados yo para finalizar yo la otra vez fue un matrimonio bastante bueno yo creo que lo único que podía superar ese matrimonio es un un acto artístico eh, que termine en muerte <risa> o que, que te pegue un balazo era bastante moderno Coneta de Yala para que la gente que no lo conoce pertenece pues, a un grupo de la, uh, del último movimiento pachanguero de... que no sé en qué estará ahora eh, Juanita y es un músico que trabajaba en, en Juana Feria el que de la maquinita, el de la loquita él. y también se reinventó tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias y él tocaba una hora en los matrimonios en los carretes, cachetitos, los que entra. tiene una lista pero bacán pero lo que voy yo es que él siendo músico de escenarios grandes de 10.000, 5.000 personas 4.000, 1.000 personas se tuvo que adaptar porque si no lo hacía moría en el moría en, en, en el asunto, entonces, como todos los artistas que dependientes que no dependen tanto de la tele, que las teleseries estuvieron paradas, ¿cachai? se tuvieron que movernos, se tuvieron que adaptar como todo, como toda la gente que usa, por ejemplo, eh, vende por a través de marketplace de, de Facebook, ¿cachai? entonces es parte de la tecnología, tienen que entenderla como un parte de como agilizar las cosas más que un, un drama. ¿cachai? Y para la gente que le tiene miedo, que lo vamos a ver más adelante sobre Facebook que te toma los datos, sí es verdad. Porque yo pago por eso y mucha gente, muchos negocios pagan por la publicidad. Facebook, para la gente que no entienda, parte de una herramienta de sociabilización en la cual nunca se cobró. Y como todos nos molesta la publicidad, eh, ellos cobran eh, por los datos que van registrando. Lo, eh, ya que ahora que es meta en, en instagram y, y todas las redes que tengan asociadas en whatsapp también creo que también tú puedes eh, poner publicidad en su momento whatsapp fue de mucha ayuda porque tú en momentos 2020 yo recuerdo que tú podías vender tus productos a través de una de la aplicación de whatsapp de empresa entonces puedes hacer tu, tu tu emprendimiento, ¿cachai? Y, y ayuda bastante. Eh, Instagram, para la gente que no, no cacha Mucho. Eh, yo les sugiero que en su momento tampoco hagan una página así. Yo siento que las páginas sí, sí están, son tan necesarias ahora. O sea, no así por poner. No llega una ingresión al gráfico y dice, hay que bueno, no, no, no sé si yo pondré la página. Pero hay herramientas como WhatsApp, ¿cachai? Eh, el mismo código QR, ¿cachai? Que tú, tú puedes hacer un emprendimiento en QR, vendes torta, por ejemplo manda el QR y ahí le manda un listado hay páginas de QR también que te facilitan y tú puedes hacer un menú y son gratuitos entonces eso Pero, eh, eh, es importante actualizarse y, y, es, y esta es la punta o sea, eh, ustedes todos conocimos cómo, cómo se manejaba la tecnología con respecto a Uber que mejoró la tecnología bastante con respecto a los taxistas eso es eh, opinión de cada uno pero fue la punta de la ahora en la Florida se ve mucho más frecuente, pero también en comunas como por ejemplo Colasco de Cuchuraba y todo ese tipo, ellos usan eh, el scooter. Sí. Todo el mundo anda en scooter. Entonces, yo igual por necesidad me tuve que comprar una moto eléctrica y sacan saca a todo apuro, son bastante peligrosas por la situación de ahora. Es una tecnología demasiado adelantada. Igual que los autos también tienen una tecnología demasiado venta y eso se debe también a, a la necesidad de internet que necesita y a la potencia de internet que se necesita y eso tiene que ver con el 5G ya, Para la gente que, que, que cree que el 5G viene a otra cosa, el 5G básicamente viene a apoyar las tecnologías como son el auto eléctrico y varias cosas más para que pueda, puedan funcionar bastante bien de hecho Tesla, el auto de Tesla que para la gente que no conoce es, como, es la persona el empresario que solo con su dinero ha mandado eh, ha mandado cohete al espacio tiene tanto dinero ese hombre que eh, la NASA lo hacía a través del Estado por los contribuyentes y fue um, algo que frenó. Ah, algo que fue político, ya ahora se transforma en algo eh, ya privado Y yo me acuerdo de un tontón de periodista que dijo que se privatiza el espacio Nadie ha privatizado el espacio, el espacio es demasiado grande para que se privatice Pero si eso, esas campañas, o sea, esos tipos de empresas financian con a la gente que tiene dinero eh, Les cobren y le dan un paso por el espacio por, para financiar la, esos proyectos Porque son proyectos caros de hecho es más una parte, todos sabemos cuando hemos visto cuando despega un cohete que se va desarmando a poco bueno, esa parte que se desarma eh, no se pierde ya. eso toma, toma dinero, toma tecnología y, y eso eh, la tecnología al QR es para ayudar eh, te, te facilita todo el asunto, si vas por QR baja, la, baja el escáner, se llama escáner eh, o escáner para QR y te va a salir ahí y te va a facilitar a toda la vida porque te, y te estáis perdiendo promociones y descuentos y estimamos que estén bien, nos vemos pronto en el, próximo, en el próximo noticiero de la tarde, de las 10 de la mañana Thank you. Know that the ride or die, I keep boys by my boy Know that the ride or die, I keep boys by my side. boy, day we hustle, but the night we boy. Know that the ride or die, I I'm a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 Know that the ride right or die, I keep boys by my side. Know that the ride right or die, I keep boys by my side. boy, day we hustle, but the night we. boy, know that the ride right or die. Yeah. These brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. Call cool. these brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly. Know that they, know that they ride or die. CJ act, they ain't no longer about.